participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Eh, queremos darle a, recordarle a todos nuestros seguidores que eh, nos encontramos ahora en Patreon. Eh, si quieres ayudarnos a seguir creando contenido en los canales de YouTube, de Repúblicos TV, de, de Alberto Franceschi, y apoyar el movimiento, puedes hacerlo a través de la página web eh, republicos.org, y en patreon.com slash republicos ahí también nos puedes encontrar y apoyarnos porque estamos dando un paso al frente ahora así que apoyarnos para poder continuar con estos programas que alimentan el alma así que bueno, ya vamos a esperar aquí a nuestro invitado Eh, no sé si se escucha. Si alguien me puede decir si escucha bien. Miguel, estoy esperando que me solicites para ingresarte. Aquí está la solicitud. Miguel. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Un gusto, te pido mil disculpas y te agradezco muchísimo, Antemano, que hayas podido postergar este programa para el día de hoy. De verdad, ayer me sentía muy mal, se me reto. una gastritis de repente y he pasado como tres días súper mal, pero bueno, hoy estoy un poco... Mal, gracias bueno, a Dios. Qué bueno, qué bueno que ya estás mejor. Sí, bueno, encantada de tenerte porque además te confieso que soy tu seguidora en Twitter, eh, me encantan mucho tus tus Twitter, tus eh, likes que has hecho. No he podido entrar a todos porque tú sabes como, uno siempre tiene responsabilidades. A veces tú estás conectado, yo estoy trabajando. Y con trabajo no tengo tiempo de ver para ninguna parte. Así Pero es. siempre me han gustado mucho, he entrado a algunos. Eh, y bueno, la verdad es que siempre te he seguido en esa red social. Gracias. Yo también te sigo a ti y te leo. <ríe> qué bueno, qué bueno. Este, bueno Miguel, tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar, hay, han pasado un montón de cosas de eh, lo que tenía planificado para ti este, de ayer hasta hoy, ahí, eh, hay un montón de tarimas montadas por ahí de, de justiciamientos entre bandas eh, uniformadas, sí. diría yo, estas bandas sí. uniformadas eh, contra las bandas que no tienen uniforme, que vienen siendo estas bandas criminales del coqui, el conejo y no sé qué. Y he visto así por encimita un poquito, que bueno, supuestamente le dan de baja a estos señores, pero pareciera que las fotos son ahora trucadas, son del 2006 o son del 2000 no sé cuánto, finalmente, eh, ¿esto sigue siendo un show de esta gente? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has visto tú por ahí en esas redes? Bueno, la información... Llegó de un periodista que se llama Román Camacho Sí eh, Los pocos periodistas que, que me parece que quedan serios en el país Él está pidiendo que esperen un rato que las fotos van a llegar eh, Porque ya la gente está diciendo que es mentira Entonces uh -huh. creo que hay que darle el beneficio de la duda a Román y, y ver si en verdad se, se hizo justicia Ellos hablan de ajusticiamiento, pero yo creo que cuando es entre bandas no hay ajusticiamiento. Eso es una pelea entre ellos y se están... Por supuesto. Se están... Se están cobrando. Se están cobrando por en sus manos la, la, la ley. pues. Y no, evidentemente que en Venezuela la, la ley para ellos no existe, sino la ley del más fuerte. Y eso es lo que está pasando. Ahí, hay una pelea entre bandas. Eh, el régimen, que ya de por sí es una banda también delictiva, y esta gente que tenía azotada una parte de la ciudad capital y bueno pues eh, como que ya no les servía o lo querían sacar de la nómina y, y pues algo tiene algo tiene que haber pasado importante como para que eh, la otra banda criminal que es la uniformada que yo la llamo la banda criminal uniformada porque son los que tienen digamos los que hacen el derecho a, a, al armamento porque tienen un uniforme llámese la de o llámese el SEBIN o llámese como quieran llamarlos pero eso también son una banda de criminales. Entonces Exacto. pienso que es una, una banda contra otra. Pero eh, que finalmente, ¿qué los lleva a ellos a enfrentarse? Porque es un poco sospechoso esto cuando estos señores son los que cuidan que el ciudadano que está pasando tanta miseria y tanta penumbra en Venezuela no baje a protestar. Porque pues, ellos controlan todo eso. Es evidente que el gobierno tiene, o el régimen, tiene todo el poder del mundo para verle... Ya de baja a ese señor hace tiempo uh -huh. porque algo había algún interés había y en este momento ya no lo hay y pues dieron vamos a sacarlo de la nómina y, y le dieron de baja espero que sea así espero que sea así eh, y que estén bajo creo que están dándole debajo están buscando a otro también otro no sé si es el conejo o, o como no sé cómo se llama el otro pero eh, Lamentablemente Eso es lo que está pasando en Venezuela Están peleándose entre ellos Y se van a seguir dando de baja Ojalá que fuera internamente También entre los militares Entre, entre cabezas altas, sí, sí. Sería de, muy interesante de, ver Cómo ellos, entre ellos mismos se van De hecho eh, eh, estoy Diciendo y, y estoy de acuerdo con él De que eso puede ocurrir que, que, que no vaya a haber un golpe de Estado Pero sí va a haber un golpe entre ellos mismos y se empiecen a, a matar entre ellos mismos. Ojalá que eso suceda también. Sería sería una buena manera de, de iniciar un quiebre de ese sistema criminal, la verdad. Eh, ah. Que ellos empezaran, entre ellos, a matarse. Uh -huh. a, a quitarse uno para ponerse el otro y, y agarrarse entre ellos. Así es. Pero esperemos a ver qué noticias eh, se van desarrollando con respecto a eso. de todo sí. Esto, Camacho, Yo creo que hasta ahora ha sido una persona muy seria eh, Él está pidiendo que esperen un rato Que van a llevar el, cuerp el cuerpo de, del coqui a, a, a la morgue Vamos a ver si es cierto O sea que finalmente esa, esa, esa historia que corrió De que él, cuando en aquel momento se enfrentó el coqui eh, Desde Petárez, desde por allá Y había eh, atrapasado a Colombia Era falso entonces Porque se suponía que este señor estaba fuera del país Andaba en Aragua, aparentemente Sí, ellos como que se van cambiando así de ciudad Porque así pasó con uno eh, No recuerdo el nombre Que era, que era de Aragua de, de Aragua Él era De Guárico mm. Y terminó en Miranda Que era también muy famoso Sí, sí, y también había una Empetare que estaba haciendo lo mismo Bueno, ellos eso, eso, eso se van trasladando Por todo el país porque finalmente Si te pones a ver, esas bandas controlan Muchos territorios. Exactamente, exactamente. Gracias. Son parte de la nómina de, de, del régimen, porque por supuesto. El, por supuesto. Le, le salvaguardan algunos intereses que ellos tienen en esa zona. Entonces, bueno. Eh. Pues bueno, Miguel, entremos entonces en contexto. Ahora sí, ya acabamos la noticia que está de moda ahorita, que es la del coque muerto y el conejo. Exacto. Este, te pregunto. Eh, ¿Puedes ponernos en contexto sobre lo doloroso y terrible que ha ocurrido el fin de semana en Trinidad y Tobago con los connacionales. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué lectura le das a eso? Bueno, eh, todos sabemos que hay un tráfico de, de personas eh, desde hace tiempo entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Todos sabemos también de que hay un interés de parte de un sector en Trinidad y Tobago de eh, de trata de, como se llama? de blancas De también llevando personas a, a ese país de Venezuela Para negociar Es evidente que cuando eh, Algunas veces se salen de las manos Las cosas pues suceden Lo que sucedió lamentablemente El sábado en la noche Con, con este bebé de, de apenas nueve meses que, que asesinaron Ellos alegan que esa... esa embarcación que iba hacia Trinidad ya estaba en sus aguas y pues ellos agarraron sus patrulleros que tienen dos patrulleros nuevos eh, y se fueron en contra de esas personas, pero eh, ellos siguieron su rumbo eh, y pues desde esos patrulleros lanzaron unos botes inflables que tienen ellos, lanzaron uno de los dos que tienen. Eh, y aparentemente según ellos dice que esta embarcación se, se invistió contra uno de esos eh, de esos botes inflables que son más pequeños y para evitar de que pudiera haber algo lamentable según ellos dicen comenzaron a dispararle para que no siguieran invistiéndolo y según lo que pasó fue que eh, uno de esas balas Atravesó el cuerpo del bebé y también hirió a, a, a la mamá. Lamentablemente, de todas, todas, yo creo que el hecho de haber disparado, ya eso es un, un gran... Eh, no será ni la primera ni será la última vez que eso vaya a ocurrir. Por supuesto. Eh, pienso que también eh, en este caso, y lo más grave aún es que en Venezuela tenemos... Un, un régimen que tiene secuestrado el poder, que no va a hacer nada al respecto Puede hacer llamados diplomáticos, pero hasta ahí va a quedar Y tenemos un supuesto gobierno interino que no pinta nada, que no va a lograr nada eh, Simplemente va a, a buscar como excusa para agarrar otra vez fuerza contra el régimen esto que está sucediendo Pero lo que te digo Al final todo lo que está sucediendo El gran perdedor de todo No es ni el régimen Ni, la, ni el interinato Son los ciudadanos que siguen sufriendo Los embates del de socialismo Del siglo XXI Porque eso no hubiera ocurrido Si esa gente hace dos, tres años La hubiera, si el interinato Hace dos o tres años hubiera sacado Al régimen del poder Te aseguro que mucho sí. bien, hubiera Haciendo eh, lo imposible por salir del país, arriesgando sus vidas, como lo están haciendo la gente eh, hacia Trinidad y Tobago, como lo hace ahora la gente viniendo para Estados Unidos. Eh, yo creo que el gran responsable, además del régimen, es la oposición falsa y además, este. Eh, el gran perdedor aquí ha sido los ciudadanos venezolanos y van a seguir siendo los ciudadanos venezolanos. ¿Quién sabe por cuánto tiempo más? Porque lamentablemente no sabemos cuánto es el límite de esto que está ocurriendo. Eh, el régimen eh, está haciendo negocios por todos lados, eh, están metiendo droga por todos lados, llevándose los minerales a otros países, haciendo negocios con un montón de... de, de de granjas de criptomonedas que leí el otro día que estaban haciendo, ganando un montón de dinero. Por el otro lado el interinato estaba buscando la manera de agarrar más ayuda humanitaria para seguir robando, tratar de, están tratando de, de sacar todos los activos de las empresas como monómeros, también con, con empresas como Cipco eh, en Estados Unidos. Y eso sí. es, que a ellos les importa ellos, les, ellos ven la, El régimen ve que la gente Se está yendo al país, para ellos es mejor Y el, el Interinato lo ve como un negocio Entonces claro es, es bien difícil Lo que está sucediendo porque Están jugando con las personas y están Aprovechándose del mal Que están viviendo toda su ciudades Y la desesperación de irse A otro país y le están tratando de sacar provecho a todo eso. Lamentablemente es así. Yo Por supuesto. Que... Además que genera un descontrol a nivel migratorio a los países que lo reciben. Porque estas personas están de alguna u otra manera entrando ilegalmente y cometiendo un delito. Exactamente. Y es... su desesperación nos lleva a cometer un delito. Porque tú, si tú entras ilegal a un país, es un delito, finalmente. Sí. Ya es un delito. Y lo peor no es eso, sino que, eh, por ejemplo, en Colombia tengo entendido que han llegado más de dos millones de, de, de personas de Venezuela. Y con que el 1% de esas personas sean delincuentes, también entonces eso nos pone y nos está poniendo a nosotros en una situación en la cual ahora todos somos eh, delincuentes, todos lleg llegamos a otro país a robar, nos ven mal y... Me parece grave, me parece gravísimo lo que está pasando. Cuando hace un par de décadas nosotros nada más salíamos de Venezuela, era disfrutar de las vacaciones, más nada. No Por me... supuesto. El claro. que salía de Venezuela salía a estudiar porque recibía una beca o quería estudiar sacando maestría, sacar, estudiar fuera y devolverse. Nunca su intención fue quedarse en ningún país donde estuviese siquiera estudiando. Sí. Este, y el que salía, salía de turismo, a conocer otros países, de vacaciones, pasaba sus vacaciones con su familia y regresaba. Ahora resulta que nosotros somos, bueno, impresionantemente rechazados en el mundo entero porque hemos salido en masa realmente de manera eh, desesperada, porque pienso que, mira, aquí en Chile se ve muchísimo, y ver gente que, que, que viene caminando es algo súper doloroso claro. porque muchos no lo logran bueno muchos eh, llegan con un bebé en los brazos y es y es doloroso porque esas personas vienen sin nada a que a que llegan a, a un país a, a ser indigentes porque ¿cómo, cómo, ¿cómo te cómo te desarrollas entrando ya por una vía ilegal sin nada después de haber caminado meses agotado, cansado, eh, eh, frustrado, eh, por muchos deseos que tú tengas, ese país te tiene que, te, de, de, debe buscar la forma de acogerte, pero también de controlar. Claro. Porque está entrando lo que, o sea, la, la, la, las fronteras terrestres están dejando colar cualquier, cualquier ciudadano. Sí. Con antecedentes, sin antecedentes, o sea, se ha visto de todo, Miguel. no hay un control, esto se salió de control totalmente. Sí. Y se ha vuelto un negocio, lo de Trinidad y Tobago, por ejemplo, ellos dejan pasar a todo lo que se trata de blancas y que ellos tienen el negocio, pero cuando hay gente que va por su propia cuenta y trata de cruzar, ahí sí los detienen y bueno, hasta sucedió lo que sucedió con, con esta persona que le mataron a su bebé. Eh, en Estados Unidos está pasando cosas gravísimas, están dejando pasar a cualquier cantidad de delincuentes, de terroristas, de, de, de inclusive tengo entendido que la, ahorita uno la, de la gran mayoría de personas que están cruzando el borde de Estados Unidos con México son venezolanos. Algunos de ellos dicen que hasta chavistas, que son de los círculos, que son personas delincuentes. Eh, es todo un negocio, porque al, al final uno dice, bueno, ¿y por qué los están dejando pasar? Porque hay un negocio, hay un negocio de fondo, y por eso es que están dejando la frontera abierta en este momento. Eh, para Colombia también es un negocio, te pones a ver qué está pasando. Ahorita los que están deportando de Estados Unidos lo llevan a Colombia. ¿Qué está haciendo Colombia? Bueno, mira, le dice Estados Unidos, yo necesito más fondos uh -huh. para poder tener a, a esta gente en mi, en mi territorio. Uh -huh. ¿Más uh -huh. bien? Es todo, un, es todo un negocio, lamentablemente. Pero, como te digo, los grandes perdedores aquí son los ciudadanos, porque están arriesgando sus vidas. Hace poco en Colombia, por cierto, creo que un autobús se fue eh, por un precipicio. Sí, como, iban a eh, el... irse por un precipicio. O sea, pues, creo que lo, lo, lo sostuvo sí. un poste y logró como que no se fuera el, el autobús, pero hubo muertos, heridos por tu piel, o sea. eh, y, y Igual ha pasado... Eh, por, por los caminos hacia hacia Chile, en Perú, bueno, ni sí. eh, nos ven como fuéramos todos unos delincuentes, mm. fuéramos sí, del tren eh, de tal cual, porque el tren de Aragua fue ahí, robó bancos, hizo lo que le dio la gana, entonces ahora todos los venezolanos somos robabancos, ladrones, asesinos, lamentablemente nos ven así. Sí, es, es muy lamentable todo lo que está ocurriendo con, con nuestros conciudadanos, que lamentablemente. El, la mayoría sale de verdad eh, tratando de buscar algo mejor, uh -huh. ¿sí? un futuro para sus hijos, el que viene con, con niños, a mí me, me genera muchísimo dolor, porque yo soy madre también, y pienso que yo moriría de terror, no sé, creo que no sería capaz de hacer eso, este de cruzarme un desierto helado de en la madrugada oscura, uh -huh. sin saber por dónde voy a caminar, ni por dónde voy a pasar, lo pasan unos, unos niños... Miguel, porque sí. los que te, te pasan de Perú a Chile son unos menores de edad Y estos coyotes que preparan a la gente para pasarla Usan estos menores porque si los llegasen a agarrar Como son menores los sueltan uh -huh. Exacto. Entonces todo esto termina siendo una corrupción Un contrabando, gente que finalmente no lo logra gente, gente que no lo logra Gente que lamentablemente muere en el camino que es tan doloroso, y de verdad ver que hay tanta, eh, eh, no no hay no empatía con el ciudadano, esta, esta, esta gente que, que se dice llamar oposición, realmente no lo es. No. Eh, simplemente lo que a ellos le importa es llenar sus bolsillos. Uh -huh. Sí. Pedir y hacer una, una, un parapeto de, de, de supuesto gobierno interino Que lo que les ha servido es para enriquecerse Únicamente, porque a, ahí no ha pasado otra cosa Lamentablemente es así Es un, un gobierno interino que nunca ha sido gobierno Porque no tiene la estructura de gobierno No tiene un poder eh, eh, legislativo Porque el que tiene está vencido No tiene un poder ejecutivo Porque nunca nombró ministro el poder judicial que tiene, bueno, está dividido aquí en los Estados Unidos, Chile, Colombia, y, y, y no se ponen de acuerdo quién quién es, quién, quién es el que lleva las riendas de ese poder legislati eh, eh, perdón judicial que tiene ese, ese interés. Entonces no ha llegado a ser realmente a un gobierno. ¿Y cuántos millones de pianos ha robado? Increíble, increíble lo que Y luego los te pones a leer la esposa de Guaidó escribiendo, pobrecita la gente, el gobierno, el régimen es malo y tal y cual. Oye, pero ¿por qué si tuviste una oportunidad de oro en el 2019 de salir de ese régimen no la tomaste? ¿Por qué lo dejaste pasar? Claro, sabíamos que estaban en confabulación de, con ellos, con el régimen, y le estaban dando oxígeno, estaban tratando de jugar a las elecciones. Pero engañaste a millones de personas en, A millones de personas Y ese engaño hizo sí. que este Que un De ese millones de personas Decidiera irse porque dijeron Aquí ya no hay futuro, vámonos Y luego vienes tú a escribir eso Oye, la verdad es que hay que tener Cara dura para hacerlo cara Sí, dura. finalmente eh, eh, Son sumamente descarados eh, Hay todavía como Un grupo en la población Que los sigue que los apoya, que les cree. Eh, este señor hasta hace poco dijo que iba a llamar a referéndum revocatorio a una persona que se supone que nadie reconoce, que es sí. ilegítima, ¿cómo la vas a revocar? Claro. Entonces, finalmente, o sea, en Venezuela hay políticos coherentes dentro de Venezuela hoy. No. ¿Hay alguien que levante la voz y sea realmente coherente? Porque yo difícilmente veo eso. Yo no creo. Eh, y si los hay aiden estar escondidos y no quieren salir a la luz pública todavía, porque tendrán miedo de que los quemen antes de que apenas salgan a la luz pública. Entonces, eh, eh, te digo, yo ni siquiera María Corina Machado, eh, que habla muy lindo, eh, muy, muy bonito y todo eso, pero la verdad que no... No, no arranca, nunca ha hecho algo que se lleve a acciones eh, contundentes, simplemente ha hablado muy bien, muy bonito, pero hasta ahí. Entonces yo no creo que en Venezuela, por lo menos que sepamos, haya un, un, un, un grupo de políticos serios que en verdad quieren salir del régimen. No lo creo que haya. Como te digo, si los hay deben estar encubiertos para que no los agarren. Es lo único que Esto... se... Este tipo de cosas que están pasando, digamos, de alguna forma, focalizadas en algunos sitios como pasó con Trinidad y Tobago, que puede pasar en Perú, que puede pasar en Bolivia, que puede pasar en Chile. Digamos, este este, este tipo de ataques que de alguna forma se generan. Yo esto no lo he visto acá, en Chile, yo estoy en Chile, no lo he visto, de ver que la una autoridad eh, vaya en armas en contra de ciudadanos venezolanos. Eh, por el contrario, hay venezolanos que han llegado acá, por eso te digo que ha pasado cualquier cantidad de personas, buenas y malas, que sí han generado caos dentro del país. Uh -huh. Violencia, han atacado carabineros. Eh, hace unas, unas semanas pasó un evento que fue bochornoso, de verdad me dio mucha vergüenza eh, ver cómo ese grupo de venezolanos atacaban a unos policías. Eh, uh -huh. Finalmente eran un grupito de cuatro, no importa cuánto sea, así sea uno solo, a uno le da vergüenza como ciudadano, como venezolano, pensar que este señor puede ser ciudadano Sí, sí, eh, creo que eso pasó en la frontera, ¿no? Con Chile, que está... Sí, porque claro, eh, empezaron a ver que siguen y siguen y siguen entrando muchas personas sin control y de alguna manera el país tiene que controlar la migración. Exacto. Porque se le está llenando el país de indigentes. Entonces tú ves carpitas y, y, y, y, y carpitas así de cartón o carpas, carpas normales, en cualquier calle, cosa que no sucedía. O sea, no claro. es que Chile no la tuviese, pero no en esta medida como la hay ahora. Entonces el gobierno de alguna forma también busca controlar, porque meten a estas personas en refugio, estas personas se vuelven a salir, vuelven a la calle. Y pasa un efecto... Eh, que es complicado porque estos ciudadanos que entran ilegales difícilmente, si no se legalizan, pueden conseguir un trabajo que uh -huh. les dé para vivir. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Bueno, habrá unos que traen alguito, piden, reúnen ahí algo, compran una chupeta y empiezan a vender. Se ponen una gorra venezolana, cargan un bebé encima, buscan de alguna manera que la gente los ayude. No puedo juzgar a nadie, ni lo hago siquiera, pero sí hay otros que se han dedicado a delinquir. Uh -huh. Ha habido más delincuencia, más robo, va en la calle, ya no puedes tener la libertad de llevar el celular en la mano, porque ha pasado que la gente lleva el celular y se lo arranca. Como pasó en Venezuela, tal y cual. En, en ese proceso, sin decir que no es que aquí no haya delincuencia, del país, pero está generando... Un, un aumento, porque evidentemente está eh, eh, hay una migración desbordada totalmente que está buscando un grupo desesperadamente, una nueva oportunidad y otro grupo viene enviado quizás por esta gente a generar caos en Latinoamérica. Uh -huh. sí. como dicen, exportación del nombre nuevo de Chávez. Exactamente. Entonces, esto no es nuevo tampoco porque ellos ya han exportado su basura. Lo han hecho. Ah, sí. Lo han hecho antes. Y esto, ¿qué nos ha generado? Problemas. En estos días mataron a un muchacho. Mira, alguien por acá se quiere unir. Eh, Mauro Azuaje. Voy a aceptarlo. A ver, si sí, creo que Mauro quisiera hacer alguna pregunta por aquí en vivo. Bien, bienvenido. Eh, Mataron a dos muchachos venezolanos, no sé exactamente, fue en, en Perú. Eh, uno de esos muchachos, eh, lamentablemente, es hijo de una amiga eh, venezolana. Los acusan de un ajuste de cuentas de bandas. No conozco a ese niño, no lo conocí, lo conocí muy pequeño, no lo, no lo vi ya, digamos, más adolescente. No creo que haya sido un delincuente. Pero esa es la noticia en Perú, pues todos somos delincuentes, entonces, eh, matan a un venezolano y es un ajuste de cuentas. Y lo dejaron tirados como unos perros en la calle, eh, con un cartel, no sé, amarrados, degollados, de verdad. Es algo deprimente, muy deprimente. Eh, bienvenido. Mauro. Mauro, bienvenido, Gracias. te escuchamos por acá. Cuéntanos, ¿qué pregunta le tienes a Miguel? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí Te escuchamos perfecto. Ah, buenísimo, oye, un placer. Igualmente. Gracias por un participar. Estar con los amigos de Repúblicos, ya para verme porque no me estoy viendo. Gracias por participar con nosotros, es un gusto tenerte por acá. Cuéntanos. Igual, igual, hablando desde Venezuela y compartiendo la inquietud. El deseo, el anhelo de tener una república para ciudadanos que podamos emprender el proyecto repúblico Saludo Saludos a Trussman, saludos para ti y a todo el gran equipo de, de repúblicos, desde Franceschi para abajo, we, porque son, son muchos, son varios. Sí, somos, vamos creciendo, gracias a Dios. Sí, están creciendo muchísimo, yo lo no sigo, he tenido problemas de conexión, problemas de electricidad, problemas de equipo, de dispositivos y a veces me he perdido por algún tiempo pero siempre estoy pendiente de los que están siendo republicos porque es el proyecto del futuro de Venezuela Así, estamos eh, eh, estamos bien? intentando eh, formar este movimiento para que los ciudadanos participen nos apoyen, Miguel uniendo las ideas de Miguel uniendo las ideas de otras personas que no necesariamente tengan que ser repúblicos pero que sí podamos realmente unirnos en una sola fuerza y nuestra fuerza y nuestra meta es Recuperar el país, porque hemos perdido el país. Recuperar, un nuevo régimen. Sí, está la gente de conservadores de Venezuela, está Godo, están las editoras, está Johanna, Rommel y todos los repúblicos que están ahí en, en el Twitter y, y queremos hacer el trabajo. Estamos en Venezuela y queremos hacer el trabajo. Queremos dejar una patria para nuestros descendientes. Esto esto tiene que, esta ya tiene que terminar. Así es, así es, man. Así es. ¿Tienes alguna pregunta específica para Miguel, que es nuestro invitado especial bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Es esta bueno, estamos hablando de varias cositas. Estamos hablando sobre lo, los eventos que han, están ocurriendo en este momento, que ya estamos esperando, digamos, que de alguna forma u otra se vaya confirmando si de verdad estas personas le dieron de baja o no. Adicional a eso, comenzamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo eh, con Trinidad y Tobago y la migración desbordada que hay, que ha llegado a un montón de países, realmente una cantidad de personas eh, que buscan un futuro y que realmente pues, eh, la situación se va haciendo un poco más difícil y más cuesta arriba para el ciudadano. Pero que también vemos que estas personas que se hacen llamar opositores, como Guaidó y toda esta cantidad de gente, solamente están buscando un beneficio de esta migración venezolana. Entonces, eso, ese okay. es el tema que llevamos hasta ahora. Por supuesto, tenemos un poco más, queremos hacerle otras preguntas a Miguel, pero estamos, hasta ahí vamos en, en, en este momento. Bueno, eh, muchos temas, muchos temas. Eh, el tema de Trinidad Tobago es súper, súper lamentable. Y mi inquietud sería serían dos cosas, la responsabilidad de los de acá que pusieron a esos ciudadanos venezolanos en ese riesgo porque ellos están aquí porque alguien que se aprovecha de la ilegalidad estaba moviendo a esas personas y el mal comportamiento la, la falta de ética militar o del procedimiento que estaban haciendo la gente de Tinié Tobago la gran pregunta es Vamos a seguir pidiéndole a la comunidad internacional que resuelva nuestros problemas. ¿Qué van a hacer, ¿qué va a hacer la comunidad internacional con respecto a ese caso específico? Yo no creo que son tres, son tres casos ya que, que se han presentado muertes de infantes venezolanos en situación de refugiados, porque mi gran lamentación es esta, y voy a ser muy rudo con lo que voy a decir, pero como son ni como esos niños venezolanos no son niños musulmanes, no son niños del mundo islámico muertos en las riberas del Mediterráneo, no importan en la media. Si eso, si esas muertes hubiesen ocurrido en, en algún lugar del Mediterráneo, estuviesen en toda la media mundial. El, las noticias globales estuviesen infectadas de, de, to, de, de ese caso tan terrible también. Entonces, eh, son 6 millones de inmigrantes, son 6 millones de almas que están sufriendo porque todo el que se va de su patria sufre. Eso, eso, eso, eso, eso es innegable. Este, y tanto el, el gobierno de criminales como el gobierno de legítimos hacen todo lo posible porque cada día sigamos saliendo del país. Mis amistades que están afuera me están diciendo, Mauro, ¿cuándo vas a salir? ¿Cuándo te vienes? Y, y, y esa es la presión que uno tiene ahora, que te están diciendo, sal, sal, sal cuando puedes. Pero uno también sabe que tiene una responsabilidad ética, moral, ¿Con la república? ¿Qué vamos a hacer con nuestra república? ¿Se la, ¿La vamos a dejar en manos de esta gente? No puede ser. Claro. Miguel, este... ¿qué respuesta le bueno, tienes no, a Mauro no, con respecto bueno, a qué, a qué, no, a qué no, instituciones no. podemos acudir? Yo ayer escribí casualmente un tuit que decía, la realidad, ese era el título, y decía, la realidad es que, y lo, creo que lo mencioné antes, Nardo, eh, la realidad es que no tenemos un gobierno que nos represente. No tenemos a alguien que realmente nos apoye a nivel internacional cuando ocurren este tipo de cosas. Porque te digo, por un lado, es que lo que andas buscando seguir haciendo sus negocios con el narco, con los minerales, ahora con criptomonedas, eso es lo que a ellos les importa. Y por otro lado tenemos a un gobierno interino que lo que hace es buscar eh, de estas tragedias, ayuda humanitaria para seguir robando y también este, buscar en los activos de las pocas empresas que le dieron a manos de ellos como Monómeros y, y, y Citgo, buscar todo lo que ellos puedan robar, eh, porque es lo único que ellos ahorita tienen para robar. Si le dieran más, roban más. Pero lamentablemente, al final, el que está perdiendo en todo esto son los ciudadanos. Son, somos los ciudadanos venezolanos que no tenemos quien nos defienda. Porque lamentablemente, como dice Mauro, Ninguna eh, organización internacional nos va a defender ¿Por qué? Porque este niñito no era ni era negro ni era musulmán Entonces como no era negro ni era musulmán Y cuando digo negro, negro, americano Pues no va a pasar nada sí. Porque lamentablemente Así que... eh, eh, Los seres humanos duelen cuando son musulmanes o negros Pero no duelen cuando son blancos o Cuando son mestizos o cuando son latinos porque cuántos niños también han, han muerto en la frontera aquí con, con México No pasa nada, no pasa nada, así de simple La única forma que yo veo es sacando el régimen Ahora, para sacar el régimen, tienen que pasar muchísimas cosas antes Y eso va a ser un proceso largo y, y, y, y, y va a tomar su tiempo eh, Lamentablemente la respuesta es no tenemos a nadie para, para poder eh, pedir ayuda para poder tener respaldo, porque todo aquí se basa en intereses económicos, más nada. No les Por interesa. supuesto, o sea, no, no hay ah, nadie no. Que, que que le que legalmente eh, represente el país y pueda levantar su voz y decir, oye, esto eh, nos está afectando, esto está mal. Sí, definitivamente. No va a quedar, ¿En sino en un, no, comunicado, nuestra, en un comunicado diplomático. Ahí va a quedar la cosa. Ahí va a quedar la cosa. ¿Y, ¿Y la Pero mira, uno, uno revisa, la, uno revisa la, el, el mundo de internet, el, el mundo digital, y, y uno ve que hay muchos movimientos venezolanos, como, como dice la compañera. ¿Cómo es que tu nombre? Disculpa. Me... Narda. ¿Perdón? Narda. Narda. Hay muchos grupos de personas venezolanas que quieren hacer su aporte o que quieren un proyecto de patria digno. Este... el yo creo que uno de los puntos clave es que no, no hemos logrado catalizar la opinión pública interna venezolana y, y unificar, no en pensamiento, ni en ideología, ni en acción, ni en una única acción, pero sí catalizar que converjan las acciones que buscan acabar con este régimen y establecer un régimen legítimo y, y, y legal y que de verdad sea para los ciudadanos. La gran limitante es la parte económica. Y si los que estamos acá no podemos hacer aporte significativo y los que están afuera, pues también tienen dificultades para estar afuera, porque no todos están en buenas condiciones, pues se dificulta aún más. Porque yo no creo que, la, que los intereses de los países vecinos y de otros continentes vayan a estar por encima, van a estar por debajo de, de los venezolanos. Pues me explico. Claro. O sea, es una tarea muy difícil, si, si comparamos, tenemos 23 años con este régimen, maldito, y, y son, fueron 40 años de la supuesta democracia, o, o de un régimen modestamente este, democrático. Ya, ya llevan la mitad del tiempo, es decir, que llevamos 60 años en, esta, en este drama, porque esto es, sencillamente, un sistema más corrupto y más putefacto que el anterior. Así es. es sencillo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo movilizar la opinión pública que converja... Y catalice el cambio que queremos hacer. Aquí parte del trabajo, pero ¿cómo llevamos este mensaje a los que no tienen acceso a Internet en Venezuela, que son muchísimos, que no tienen un dispositivo inteligente? Yo conozco amigos que sus hijos han dejado de ir a la universidad pública porque no tienen un teléfono inteligente. Entonces, si estamos en ese nivel, mm. o no hay internet acceso a Internet este, por wifi porque no hay líneas telefónicas fijas, porque los datos, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en el estado de Trujillo, la, el servicio de internet por datos es pésimo, claro. clarísimo. Y hay máquinas eléctricas y todo el tiempo se cae el internet, todo el tiempo. Hoy es una bendición el internet estamos hablando de esta manera. Así es, Mauro. Mauro, sí. te damos las gracias por participar un poco con nosotros en, este, en vivo. Sí. Eh, tengo otra persona que quiere ingresar también a, a, a, a, a participar. Entonces, bueno, te, te doy muchísimas claro. gracias por, por en, en, ingresar, participar con nosotros y ver nuestros programas. Sí. Sí. Eh, Miguel, eh, sí. continúo aquí contigo. Este eh, continúo aquí contigo, te pregunto. Eh, ¿Por qué hemos visto que has denunciado esto de las fundaciones de GoFundMe? El GoFundMe. Sí. Bueno, el GoFundMe eh, era, en principio, fue creado en el 2010 para um, hacer donaciones a diferentes tipos de movimientos, ya sean eh, causas por causas de salud o ¿no? por movimientos a favor de, de ciertas cosas como la parte ambiental o, o para defender a alguien que no tiene dinero para ir a una corte que ha sido injustamente eh, eh, llevado a corte entonces se creaban estos estas cuentas para poder obtener fondos eh, de, de, de la gente ¿no? eh, claro a, el, ellos eh, hasta el 2015-2016 estaban trabajando imparcialmente como debería de ser eh, sin embargo en el 2016 hubo, hubo una, una pastelería yo, ¿no? hacerle una torta a una pareja de, de, de personas del mismo sexo que se querían casar y dijeron no no vamos a hacerle la torta una, un caso tan, tan tonto como ese lo llevaron a la corte y le metí, le estaban tratando de meter una multa gigantesca eh, de millones de dólares. Y ellos pues eh, hubo gente que abrió un GoFundMe para poderles dar dinero para que se defendieran. Y, y ellos injustamente agarraron y dijeron no, eh, ese dinero que ya se recabó lo vamos a sacar porque eh, eh, esto no es parte de, de, de lo que nosotros queremos en la sociedad. La sociedad tiene que ser plural y bla, bla, bla, bla. Y bueno, injustamente cerraron esa cuenta y se llevaron los fondos, no sé exactamente a qué lado, pero no se, lo, no se le llegó a dar a esas personas. Desde ese momento empezaron ya con su tendencia progresista o progre, eh, a, a, a darle cabida, por ejemplo, a grupos como BLM, Black Lives Matter, como Antifa, donde ellos tienen sus su cuentas para que le donen, han estado abiertos. Increíble. Sí, han estado abiertos inclusive cuando los sucesos del 2020, cuando los sucesos del señor eh, George Floyd, eh, no pasó nada, ellos recibieron sus fondos. Entonces, ¿qué pasó? Eh, se empezó a generar a principios de este año el movimiento de los camioneros en Canadá, que es hartos del de, de, de apartheid que le tenían ahí a la gente que, que no, se, no se había vacunado, pues entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tratar de, de, de luchar por la, por la libertad otra vez en nuestro país, porque este señor se ha convertido en dictador, hablando de, de Justin Trudeau que es el primer... Uh -huh. Entonces eh, decidieron hacer un convoy desde de Vancouver hasta la capital Ottawa. Vancouver está en el extremo... En la costa pacífico de ese país, en Canadá, hasta eh, Ottawa, eran no sé cuántos miles de kilómetros que esa gente rodó y se fueron juntando más camiones, no solo camiones, sino también personas eh, eh, individuales iban en sus carros. Eh, algunas policías también se empezaron a, a, a, a integrar a uh -huh. porque Sinceramente, es muy, muy lamentable que, que, que este señor eh, esté dejando prácticamente sin, sin poder salir a esas personas que no se han vacunado. No puedes trabajar, no puedes hacer trabajo con el gobierno, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces los tenían prácticamente pues, en cuarentena. Marginados totalmente, claro. Y eso estaba generando también un impacto económico en la, en la, en la comunidad. Entonces, eh, ellos llegaron a Tawa, todo muy bien, pero recaudaron algo que ellos no se imaginaban, el GoFundMe no se imaginaba, recaudaron 10 millones de dólares. Y dijeron, eh, aquí vamos, aquí hay algo mal. Entonces empezaron a revisar, claro, se dieron cuenta que el señor Elon, Elon Musk, de, el dueño de Tesla y de SpaceX, había donado 50 mil dólares, el señor Donald Trump había donado otro tanto y muchas personalidades que están en contra del socialismo y de los progres habían donado dinero, habían hecho mucho dinero. Y como habían algunos ciudadanos, algunos ciudadanos en Canadá, en Ottawa, en la ciudad, en la capital, que se quejaban de que estos camioneros tenían bloqueadas algunas calles, que tocaban las cornetas, que la gente bailaba y ponía música, y que eso pues era eh, nocivo en contra de, de, del ambiente, dijeron, estas no son protestas pacíficas, y como no es una protesta pacífica, vamos a cancelar esta cuenta y se la vamos a dar a otras instituciones de caridad. Ese fue la, el primer comunicado que salió. Pues la gente empezó a protestar, ¿cómo es posible? No, eso no puede ser. Eso es mucho dinero que ya se recabó. Bueno, e inclusive hasta el gobernador de Florida también levantó la voz y protestó. Pero ellos dijeron, ok, no vamos a dárselo a esas, a esas instituciones benéficas, pero se le vamos a devolver a la, a la plata a la gente que ya donó. O sea, en otras palabras, es, estas personas del convoy no van a tener dinero de todas todas porque le van a devolver el dinero a los donadores. Me parece que fue una eh, una decisión bien injusta, bien eh, parcial, ¿verdad? Porque en ningún momento ha sido una protesta como las de Black Lives Matter o como las de Antifa, que están destruyendo, queman ciudades, queman casas, que eh, hieren a personas. Ahí no ha habido ni un muerto, no ha habido nada, no han quemado nada, no ha pasado nada. Lo único ha sido contaminación sónica, eso es lo único que ellos alegan, y que hay una, una restricción de paso, pero están en su legítima protesta. Ellos no están así matando a nadie con eso, ni están siendo eh, no pacíficos. Pero bueno, por eso... ¿Esto mi... se está replegando en otros países? O sea, la gente está empezando... De verdad, a sí. sentir que estamos en una dictadura sanitaria a nivel mundial. Porque sí, eh, es una dictadura sanitaria. Los camioneros aquí en Estados Unidos también se están poniendo las pilas y están eh, tratando de hacer un convoy desde California hasta Washington. No sé en qué ha quedado eso. Eh, también lo están haciendo en Alemania, lo están haciendo en Holanda. Creo que lo he visto en australia que también los tienen bien bien bien fregados con, con, con lo de la pandemia y la gente allá en australia la ha pasado bastante mal por eso pero eh, fíjate lo que está haciendo ahora es empezó a buscar gente de black lives matter y están tratando de ver si hacen algo así como los colectivos hacen con los chavistas no tratar de empezar a disipar a los camioneros de sacarlos eh, él le dio el, la orden a los policías en Canadá de que cualquier ciudadano que le vaya a llevar gasolina a los camioneros, porque los camioneros como están en su camión, duermen en su camión tienen que dejar prendido su camión pues gastan gasolina, Claro. cualquier ciudadano que vaya a llevarle comida o gasolina a los camioneros los detienen y los llevan presos Así tal cual como hacía el régimen Con los muchachos que estaban peleando Con sus escudos de cartón En la en calle El que le llevaba comida o agua Preso también y Iba demás. preso Finalmente ¿Por? entonces no, no, Nos condenan a a, un, a a no tener libertad Ni siquiera para expresarnos Porque finalmente Lo que buscan es coartarnos Para no para para impedirnos El, el manifestar lo que sentimos, o sea, porque estas personas están protestando porque se cansaron de todo esto. Claro. O sea, y, ¿cuántos más estamos cansados? Es tan, tan, tan fuerte, que pues ya la gente se hartó, y, y ¿qué que le queda ahora a este señor Trudeau? Pues decir que eso es una minoría, que, lo mismo que decía Chávez. Por supuesto. De marcha. Mismo discurso. Que terroristas que están aquí, eh, les llaman racistas, esos son puros racistas. Eh, y, y bueno, tratar de buscar todos esos eh, adjetivos descalificativos que usan típicamente los comunistas para, para tratar de deslegitimar algo que, que están haciendo con todo el derecho del mundo. Lamentablemente, claro. en Canadá. Es ¿no? lamentable, es lamentable. lamentable. Ojalá que de verdad se vayan uniendo más y más personas en sí. más y más países. Porque, eh, está fuerte esto ya es suficiente esto está más largo que el interinato ya de Guaidó bueno fíjate que Sin eh, cuenta que me encanta primero porque bueno además de es que tiene cierto toque humorístico pero también ella él pone esa esta cuenta en Twitter pone muchas muchos videos de lo que está pasando en el mundo entonces por ejemplo en Milán en Turín que están prohibiendo a la gente que no está vacunada ir a un restaurante pues ellos agarran, ponen mesas en las calles y llevan a la familia y comen en la calle, intercambian comidas y hacen como unas comilonas entre ellos. Como unos a, picnic esa? callejeros. Como forma de protesta. Y en, en aquí en Estados Unidos, en Chicago, el alcalde de Chicago, que es eh, bueno extremista eh, socialista o comunista extremo, eh, ha implantado de que todos los estudiantes tienen que usar tapabocas obligatoriamente. Si no los usan, entonces se tienen que salir. Pues hay videos de todos los, de casi todos los estudiantes de una escuela de secundaria en Chicago saliendo de la escuela, porque sin la tapaboca a no nos dejan estar, nos vamos. Y eso se está empezando a, a, a replicar en otras escuelas. Sí. Qué bueno. Ojalá de verdad que eh. Muchas personas de verdad entiendan que tenemos que alzar la voz. Si no alzamos la voz, sí, simple y porque... llanamente vamos a, a quedar eh, sometidos a esta dictadura sanitaria que no nos va a permitir. Eh, va a haber un momento que nos van a permitir ni siquiera asomarnos a la ventana. Está la manipulación, Arda, que te decían bueno el tapaboca si sí funciona no el tapabocas no funciona luego no te va a vacunar y ya con esa vacuna ya estás libre puedes usar el tapaboca no mira sabes que este vamos a tener que ir a una tercera dosis eh, no sabes que la tercera no funciona para el delta vamos a la cuarta ahora la cuarta nada, y no funciona para el omicron creo que estamos pensando en la quinta sí. Y así van a salir Omicron, Delta Cromber. Bueno, todo lo que a ti se te ocurra con crom eso va a salir. Porque Exacto. de aquí hasta la eternidad. Sí, sí, no. Van a, van a sacar el, el alfabeto completo griego con, con variantes. Por supuesto. Y, y después sacarán el Azteca, el Maya y, y vas buscando. Exactamente. Y, y, eh, y, y eh, no es, esto lo, lo quieren hacer eterno. Yo, yo tengo mis mi, mi motivos por no. En cuanto a las vacunas, pero el que se si quiera vacunar, que se vacune. Pero que tampoco se las estén vacilando con que no, la segunda, la tercera. Israel ya lleva cuatro dosis la gente. Y la gente ya No, sabe, no, no. no más, porque nos seguimos enfermando. ¿Qué pasa aquí? No, esto no puede ser. Es una manipulación muy grande, demasiado grande. Así es, así es, Miguel. Cambiando un poco el tema, de manera un poco radical. Te consulto. En cuanto a Venezuela y el pasado 4 de febrero... ¿Por qué debemos recordar esa fecha en una república de ciudadanos? Yo pienso que nosotros ahorita debemos recordarlo. Y cuando se acaba el chaismo, hay que recordarlo más. Yo pienso que no se puede olvidar, prohibido olvidar. ¿Qué significa eso? Así como los judíos durante uh -huh. tantos años, ya llevamos uh -huh. de 70 años de... de, de, de de lo que pasó del holocausto. Ellos han hecho lo imposible para que nadie lo olvide. Como ellos hicieron hasta museos, tienen un día mundial y a cada rato lo recuerdan. Uno dice, pero qué fastidio. Hay gente que dice, no, eso no existió. No, sí existió. ¿Y para qué se recuerda? ¿Para qué hay un, un museo? ¿Para que hay todo ese tipo de, de, de movimientos? Eh, es para que no vuelva a ocurrir. No para que se olvide la gente. Yo creo que no, la idea no es que la gente se olvide y ya pasó, y ya pasó, y nos olvidamos. No, aquí es al contrario. No nos podemos olvidar para que no vuelva a ocurrir. Y en el chavismo va debería suceder lo mismo. Yo siempre he dicho, yo creo que hay que hacer el museo del holocausto chavista. Hay que hacer el día en contra del comunismo. Poner el 4 de febrero, que casualmente es el día mundial contra el cáncer. Pues bueno, qué mejor día para celebrar eh, eh, el Día Mundial contra el Cáncer llamado Comunismo, pues hay uh -huh. que Yo creo que no podemos olvidar, no podemos, debe haber siempre eh, es, debe estar siempre eso en nuestra mente. No podemos repetir la historia. Y de hecho lo, los colombianos lo han hecho con lo de Pablo Escobar, hicieron una serie la gente decía, pero ¿y ¿para qué una serie? Eso ya pasó, qué fastidio, la gente ya sufrió, ¿para qué recordarlo? Bueno, hay que recordarlo, porque personas como yo, por ejemplo, yo no sabía exactamente lo que había sucedido en detalle con ese señor. Eso fue mm. lo que en Colombia eh, vivieron. Y me parece que eso hay que recordarlo todo el tiempo para que no lo vuelvan a vivir, para que no ocurran personajes como ese. Y yo pienso que... puesto, el... ¿Donde, donde todas esas bandas criminales se apoderaban de la ciudad, porque yo recuerdo haber ido pequeña a Colombia iban eh, bueno, a operar a mi hermana de la vista, ya había uno, las eminencias eh, de, de, para operarte de, de la vista, estaban en Colombia. Y llevábamos a mi hermana, eh, nosotros somos tres hembras, entonces por supuesto mi hermana era mayor, nosotros estábamos pequeñas y nos fuimos por supuesto porque no nos podían dejar en de ningún lado. Y recuerdo que estábamos en Bogotá, eh, llegamos a una casa, no sé, lo que recuerdo era como digamos, una pensión, no sé la verdad, y enfrente había una heladería, entonces cruzábamos una avenida que era muy larga, era como de tres canales cada lado, pero bueno, tenía sus semáforos y cosas, y nosotras cruzamos a una heladería que había enfrente para buscar unos helados. Y esta señora que nos recibió en su casa, eh, se sale, eh, mi mamá está en la puerta viéndonos, que nosotras cruzamos. Y la señora le dice, no, ¿cómo se le ocurre dejar a esa niña salir sola? Se la roban su merced, tiene que buscarla. Y mi mamá cruzó casi que el, con el semáforo en mamar y verde a buscarlos porque el pánico que esa señora le sembró en ese momento. Decía, es que aquí se roban a los niños, desaparecen. Claro. Y fue en esa época ¿Sí? cuando estaba... Sí, entonces tú dices, hay gente que no conoce esa historia y que efectivamente todas estas series te van mostrando... De alguna forma, eso que se vivió ahí, tal vez no tan crudo, pero sí en buena parte, lo que, lo que ha vivido ese país. Que no debería haberlo olvidado, pero parece que sí lo olvidó. Sí, y yo creo que la mejor forma de no olvidar cosas tan terribles como el chavismo, que el chavismo simplemente no es una corriente política, no es el chavismo. Uh -huh. Un clan, un grupo de... Eh, delincuentes okay, que, se han, que llegaron al poder a través de la política al principio sí pero que se han mantenido en el poder haciendo todo lo posible y todo en contra para estar ahí entonces ya es un grupo criminal eso no es un, no es un, un grupo político y por eso la solución no es política la solución es eh, más va más allá de la política definitivamente Finalmente es armada, como entraron deberían salir a plomo. Así es, así es. O sea, no tenemos no tenemos más opciones con ellos, la ¿verdad? La... Es que la salida es esa. Digamos, ah, cuando la gente sí, llama claro. violenta, es porque ellos entraron ¿Tú violentamente. Crees, ¿Tú crees que un delincuente como el Kopki ellos lo querían agarrar y meter preso? No, ellos saben que hay que matarlo y ya. Si lo querían eliminar, lo eliminaron y eso es lo que hay que hacer. Pues lamentablemente así es. hay una discusión con este tipo de gente. Así es. Por último, su última pregunta. Este programa ha estado muy interesante. Hemos tenido, mira, participación, ya se genial, porque te voy a decir que ha sido el segundo programa donde alguien ha levantado la mano para participar. Y hacer, aunque sea una pregunta o aparecer aquí. Eh, te, te pregunto. ¿Por qué algunos insisten en uniones forzadas? Cuando las alianzas de movimientos, organizaciones, ciudadanos, independientes, con cierto poder de influencia. Pero todos patriotas, no necesitan de las fotos acostumbradas de esas con la manito arriba de todos, como que esa aprobación, ni es necesario, ni es el momento. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, ¿la gente que está buscando? Cada grupo busca ser el líder, eh, cuando tú, o sea, tú consideras que estamos en este momento ya listos, los que estamos conformando movimientos para unirnos y salir y dar un paso al frente. Yo creo que ahorita hay más conciencia ciudadana. Eh, hay un tópico que nosotros los venezolanos tenemos que trabajar en eso. Y es el que yo quiero sobresalir. Si no es a mi manera no lo voy a hacer. Si está fulano <risa> está no voy a estar. Yo creo que esa, esa parte tenemos que dejarla en este momento a un lado y dejar las individualidades, lo, los egoísmos un poco aparte. Si en verdad queremos trabajar para poder encontrar una salida a todo esto. Y la mejor forma es la que están haciendo ustedes, como por ejemplo los republicos. Yo me he dado cuenta que, que tanto tú como, como Joana Montenegro está haciendo una gran labor de, de, de llamar a personas de diferentes tendencias, no, no solo republicos sino de otras eh, organizaciones, a, a que se unan, a que hayan eh, más, más personas que puedan participar, que puedan opinar, que puedan eh, unirse a, a, a la larga, porque a la larga nos vamos a tener que unir eh, y, y tomar las ideas de cada quien, las mejores ideas de cada quien y seguir adelante. Ya después, cuando el país, si Dios quiere, haya libertad, pues entonces que cada quien forme lo que le dé la gana, el partido que quiera, el movimiento que quiera. Pero yo creo que en este momento, si no vamos unidos, y creo que es el momento, porque no podemos esperar sí. más, pues no vamos a lograr nunca nada. Si los republicanos van para un lado y otras organizaciones van para otro, pues... Definitivamente, mientras más se divida, peores, y eso lo sabemos Todavía no podemos estar sí, divididos eh, eh, eso Pero, es lo que normalmente hemos visto dentro de los movimientos No importa cuál sea eh, Siempre hay un vocero principal que es como que el cerebro del movimiento Y se impone Entonces, finalmente, eh, yo creo que ese, ese, esa época Donde habían diversidad de movimientos, que hay muchísimos y eh, eh, queriendo llevar esa bandera de libertad que no hemos podido lograrlo eh, ni estando fuera de Venezuela muchos ya con más de 10 años fuera. Eh, creo que es momento ahora de sentarse de verdad y, y ser sinceros. Queremos de verdad recuperar el país, estamos dispuestos a sacrificarnos por esto, porque finalmente el resultado de la respuesta que cada, cada movimiento tenga va a ser eh, lo que nos va a hacer unirnos, Miguel, porque eh, eh, el, la, la, el fin es recuperar el país, y para recuperar el país necesitamos unirnos, tener unir fuerza, necesitamos eh, de verdad organizarnos. Nosotros como repúblicos, y lo digo con, con, con toda la propiedad, eh, el doctor Alberto dice, ya es el momento de dar un paso al frente. ¿Cómo vamos a dar el paso al frente? Pues dándolo vamos a empezar de verdad a decirle a la gente que sí tenemos una propuesta que si la propuesta la en la cabeza de la propuesta la gente va a apoyar a Miguel entonces apoyemos a Miguel porque Miguel va en la misma en la misma corriente que nosotros no tiene que ser el doctor Alberto en sí sino que, si la idea de Alberto del movimiento digamos de repúblico y Miguel van por el mismo carril pues y yo creo que es no solo, no tener una cabeza, yo diría que tener varias cabezas, porque... Por supuesto, eh, cada... pero es que el problema de los otros movimientos es ese individualismo, ah, pues, que en... finalmente quieren tener una cabeza. De repente el doctor Franceschi es, bueno, es... Puede ser el líder de, de la geopolítica, el otro fulano de tal, la parte legal, el otro la parte militar. Por otro. supuesto. Yo creo que tienen que ser como un grupo de personas, no un líder, sino un grupo de personas que pueden trabajar en eso. Me parece que eso sería lo ideal y eso es lo que debe ser. Ya te digo, después, cuando ya tengamos un país libre y donde sí se vayan a hacer elecciones libres, como, no como las elecciones que quiere este señor. Con, con Maduro en el poder este, entonces ahí cada quien que agarre para su lado y que bueno que, que, que busque su camino y que, que y suerte como dicen, suerte y gaceta y pica más nada por supuesto que sí Miguel Miguel, ha sido todo un placer tenerte aquí, de verdad me siento muy honrada de que estés aquí, te vuelvo a dar las gracias por haberme permitido cambiar el programa y hacerlo hoy no tener que cancelarte hasta la otra semana no, no te preocupes, eh, pero Ahora, bueno pero... Estar aquí con, con, con ustedes y eh, aunque yo no soy repúblico No tengo en este momento ninguna eh, afiliación ni política ni, ni de ningún grupo de, de organizaciones de, de la sociedad eh, Estoy dispuesto siempre a ayudarlos y estoy dispuesto a ayudar también al que, al que quiera todo con, con el mismo fin, como decimos nosotros, que es ver algún día nuestro país libre. Creo que es lo más importante. Así es, Miguel. Además que tú eres una voz muy importante en, en las redes sociales. Te ves muchísimo, gracias muchísimos seguidores. La verdad es que tú lanzas un Twitter y todo el mundo va, a lo comparte, te, te opina, te dice, te acompaña. Eso es buenísimo porque finalmente eso es lo que necesitamos. Necesitamos que las personas empiecen a escucharnos más, a, a entender... ¿cuál es el propósito de todo esto? No hacemos un programa por hacerlo, porque bueno, nos ponemos a hablar aquí como dos amigos y, y conversamos y nos echamos los cuentos. Claro. Eso es muy divertido, por supuesto. Pero finalmente, eh, la idea de todo esto es educar al ciudadano, es que la persona de verdad entienda cuál es este proceso, cuál es la historia. Yo, yo admiro mucho al doctor Alberto porque él es como una biblioteca sí. gigantesca y, y, y tiene, y, y recuerda épocas que uno dice, este señor como todavía recuerda eso, o sea, con pelos, señales y todo, se nombra a la gente, hasta la gente le dice y uno, bueno. Y esa es la idea. La idea es que de verdad podamos unirnos como ciudadanos para rescatar ese hermoso país que tenemos. Lamentablemente hoy ocupado por un, un sistema criminal este, donde han repartido nuestro territorio y nuestra tierra a, a quien sea, a los chinos, a los árabes, a todo el mundo. Sí. A la delincuencia de los criminales, donde han convertido a Venezuela en la lavadora la más grande del planeta Tierra de droga Donde el, el, el, el, el, el, el dinero que circula, todo está contaminado, todo sucio. Porque no hay forma de que haya una legalidad, una moneda que no existe ya. Y te digo Un los sistema más. monetario y, y financiero que tú no entiendes. No, no, no comprendes cómo vive la gente, cómo hace la gente para sobrevivir, el que menos acceso tiene a un dólar. O sea, la moneda ahora es un dólar, pero que no tiene sustento realmente legal en una moneda ilegal. Exacto. Sí. Y lamentablemente, pues hemos sido los que hemos pagado los platos rotos nosotros, los ciudadanos, porque eh, de una u otra forma hemos tenido que emigrar, otros se han tenido que quedar, pero han tenido que. Que, que quedar y, y los que se quedan también la pasan muy mal Igual que los que muchos que se han ido eh, Nos hemos Nos han separado familias, amigos eh, Personas que, que se les ha muerto Un familiar y no pueden ir al país Porque no tienen un pasaporte O sea, es realmente sí. todo, todo O sea, cada, yo creo que Somos millones los venezolanos que tenemos Un montón de historias que contar De todo lo sí. que ha ocurrido En esta era chavista. Y, y yo creo que tenemos que darle en algún momento punto final, realmente. Así es, Miguel. Súper agradecida. Espero que sea el primero de muchos otros que podamos hacer en el transcurso de este año. Es mi segundo invitado del año, así que ah, claro. tener. el primero. por supuesto, fue el doctor Alberto, que no, no, podía, no podía hacer otro. Ah, bueno. Pero bueno, eres el segundo. Así que es pues, el segundo al mar. Claro, Así claro. que espero volverte a tener por acá pronto con Bien. nuevas... Eh, nuevos temas, eh, y bueno, por ahí te voy siguiendo en el, en el Twitter, a ver qué, qué me vas contando. Seguro que sí, por ahí vienen algunas cositas que más adelante creo que, que vamos a tener que, que hacer un programa para hablar de eso. Yo encantada de la vida de tenerte por aquí, así que bueno, un abrazo, feliz noche, feliz noche a todos los que nos... Eh, Vieron eh, hoy en vivo los que nos van a ver luego, este, ya cuando subamos esto a YouTube, cuando pasemos por Twitter, cuando este programa lo subimos por todas partes para que la gente lo pueda ver, lo difundan y lo compartan. Así que bueno, no más. Eh, me queda decirles que nosotros como Repúblicos estamos ahora en Patreon y si nos quieren apoyar, pues lo pueden hacer a través de la página web de repúblicos.org y en patreon.com público Así podemos seguir sacando contenido y seguir avanzando en este modelo Un abrazo grande, Miguel. Igual para ti. Dios te igual. bendiga. Chao.